Bien, muy buenos días, continuamos con Blackberry Blossom Hoy nos vamos a ocupar de la parte B Y os convino que veáis la parte A La parte A la tenéis aquí en esta pestaña Y eh, también hay un vídeo antiguo que hice Puede ser por el 2013 o por el 2012 o por ahí con, eh, Simplemente haciendo lo, los acordes principales Es decir, tocando no la melodía como tal Sino simplemente un acompañamiento con un acorde Y también disponéis de la, de la etiqueta aquí arriba Ya, yeah, al lío bueno, empezamos con el acorde Mi menor y lo que vamos haciendo es eh, cambiando un poco la manera en que lo pulsamos. A veces lo hago simplemente pellizcando, otra vez voy haciendo un roll, ¿vale? ¿Vale? Básicamente estas son las dos formas en las que lo hago. Si lo estoy haciendo exactamente igual que la tabulatura, ¿vale? La tabulatura eh, es correcto, tal como está puesto. ¿Vale? Este sería el acorde en mi menor. Esto lo voy a hacer tres veces. meter un, una escalita melódica ¿vale? quinta al aire eh, cuarta en el... perdón, segunda en el quinto, primera en el cuarto quinta al aire otra vez y ahora esto es un forward y ahora hago un backward ¿vale? y hago primera en el noveno eh, segunda en el décimo y tercera en el onceavo. Cuando le doy a la primera al aire, esto me da para volver arriba, a volver aquí arriba, más bien abajo, volver a la parte alta del mástil, parte baja del mástil. Lo de arriba abajo no lo llevo muy bien. Y vuelvo a repetir una vez más lo de. Y ahora voy a meter otro trocito de escalita melódica de sol para eh, irme al. a lo que sería eh, el si, sí. ¿vale? Y hago. Ya remato con una figurita típica Scrags vale y ahora un slide 2-3 en la tercera cuando estoy aquí en el traste 3 meto la segunda al aire y ahora pulso la segunda en, en la primera en el segundo traste ¿Vale? Y aquí ya un poco voy cambiando según me va apeteciendo. Vamos a llamarlo así. A veces hago... Y a veces hago... ¿Vale? Como esto es lo que llamamos G-Noise, pues puedo ir alternando uno y otro y... y no pasa nada. Entonces... ¿Vale? Hago... Aire, aire o... La segunda y ahora en la tabla 3 en la tabla 3 en la tabla 3 en la tabla 3 en la tabla 3 tengo puesto 4 0 y también puedo hacer 2 0 ¿vale? esto lo haría yo en la, prim la primera repetición y en la segunda repetición haría digamos que es como más conclusivo vale entonces la primera haríamos ¿Vale? Que haciendo un pull-off en la segunda con pull off en la, en la segunda no en la cuarta segundo traste de la cuarta cuerda y cuando pulso la segunda otra vez la segunda el segundo traste en la cuarta también pulso la, la primera eh, al aire Y remato con, con la, la tercera al aire, o bien si es ya conclusiva, veis cómo suena eh, como diciendo, y aquí acaba, ¿vale? Y vamos a empezar otra, otra parte A de nuevo, ¿vale? Bueno, de las dos maneras. Esa es una opción. La otra opción es la segunda repetición. En vez de meter el cuarto aire, lo que hago es la escalita melódica que, que ya habíamos puesto antes habíamos puesto en, en la parte A. Quinto, eh, estoy en la tercera cuerda, cinco, cinco, cero cinco, cero, quinto quinto, quinto aire aire quinto eh, eh, segunda al aire se eh, cuarta en el séptimo vuelvo a tocar el quinto, segundo al aire, siete, eh, cuarta en el séptimo y aire, repito, así, ahí se me ha ido otra vez otra nota, eso sería correcto, ¿vale? Eh, este, esta escalita hacia atrás es relativamente difícil, entre comillas, porque tengo que pasar de, de externa, digamos, a interna, ¿Vale? Tengo que pasar de, de tocar la tercera, segunda, primera, a, a tocar la cuarta, tercera, segunda, y eso a veces, pues, ocasiona algún problemilla, pero bueno, es relativamente sencillo, ¿vale? Bueno, pues lo tocamos entero... que es lo que hago es que es el, el, el Shave and a haircut 2 bits o una cubita de gen que tenéis aquí el tutorial vale que lo que hago es típico de del... ¿qué te digo? De, del Cripple Creek y de cosas de estas y ahora... Vamos okay, que estamos muy visto ya. Venga, al lío.